Como decía, como decía mi esposo, que qué bonito lo que dijo, que Dios es bueno, es verdad, Dios es bueno y y, y yo creo que no solamente es bueno, yo creo que es, es tanto su amor que nos tiene hacia nosotros que, que es inentendible, no porque a veces decimos Señor, o sea, ¿por qué tú? o sea, no sé si les ha pasado que a veces cuestionamos a Dios y decimos, o sea, ¿por qué me llamaste a mí? Si... No es que yo sea lo peor, pero tampoco soy lo mejor. Y a veces eh, eh, sé que, me, que, que, que tengo que hacer lo correcto, sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago. O sea, Señor, eh, yo sé que es el amor de Dios, ¿no? Entonces, este, el tema que voy a compartir ahora es de una canción, hablando con el Señor y diciéndole, bueno Señor, ¿qué quieres tú que...? Que comparta, que, que traiga los corazones de mis hermanos y había una canción que que, que que cantaban por allá y que decía la canción yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, yo sé quién soy yo y yo muchas veces al Señor, yo no sé si ustedes, yo le preguntaba Señor yo quién soy en ti, ¿Qué, qué, para qué tú me llamaste eh, porque Siento que no encajo en ningún sitio. Siento que voy a la iglesia. Siento que te sirvo. Y, y no me siento que es mi lugar. No siento que, que encuentro un lugar eh, en la iglesia. Entonces, muchas veces he cuestionado a Dios decir: Señor, tú te has equivocado. Tú te has equivocado conmigo. Con, con, con, con la percepción. No, no tenemos una percepción de nosotros mismos. Que no es la que tiene Dios. No es la que tiene Dios. No, porque la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Y nosotros pensamos, bueno, tú usas a ese, tú usas al otro. A mí me pasaba. Yo decía, wow, Señor, tú usas a esa persona y, y me encanta que Dios nos use a todos. Pero yo decía, o sea, no me entraba en mi mente que a mí me podía usar. O sea, el, el, el, el, la imagen que tenía de mí misma no era correcta con la que Dios decía no sé si les pasa creemos que Dios usa a aquel que usa a aquel y yo decía wow señor me encanta como Dios usa a mis hermanos pero, pero nunca pensé que lo podía hacer conmigo pero por qué porque no tenía una identidad en Dios porque es bonita la palabra todo lo que dice pero al ponerla en práctica no le creía es muy bonito lo que dice Dios pero no me lo creía para mí lo creía para los demás entonces eso no es fe entonces como primer punto es creerle a Dios tenemos que creerle a Dios en Efesios en Efesios 1 1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 Aquí dice que nos creó La palabra de Dios dice que todos somos creación de Dios Pero lo bonito de nosotros es que nos creó y nos separó Nos escogió, dice que desde antes de, la fundación, antes de que el mundo fuera mundo Nos creó y nos separó Y ahí es donde está lo importante y lo esencial Porque no solamente nos separó nos escogió, sino que puso algo de su esencia en nosotros, no solamente el aliento de vida. Porque yo no sé si se acuerdan cuando creó a Adán, lo creó del lodo y sopló aliento de vida. No solamente nos crea con aliento de vida, sino que pone de su esencia. Que eso es lo más importante, ¿no? Como dice, fuimos predestinados según el designio de su voluntad porque él lo quiso nada más que porque él lo quiso entonces si muchas veces te dice Señor ¿por qué tú me escogiste? o sea no pongas en duda lo que Dios quiso por algo dice a fin de que seamos alabanza para su gloria entonces nos dio de su esencia Efesios, 10, Efesios 1 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para, se, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en lo santo dice que cuando llegó a nuestras vidas y, y nosotros le aceptamos dice que alumbró los ojos de nuestro entendimiento no solamente los ojos con los que vemos sino nuestra mente para que podamos entender que fue Él quien nos lo, lo eligió, nos buscó y nos limpió, dándonos las riquezas en gloria. Y yo le decía al Señor, Señor, lo busqué en la Biblia, porque lo hice varias veces, ¿qué es la riqueza en gloria? ¿Qué son las riquezas en gloria? Que nosotros los hijos de Dios, a tener su esencia, tenemos derecho a acceder a las cosas espirituales. Solamente nosotros tenemos ese acceso. ¿Qué son las cosas espirituales? El don, los talentos y el ministerio. Nosotros podemos acceder a través de, de, de, de su riqueza que Él no, nos dio su reino. Nos no los da. Y somos herederos de su gloria a través de su presencia. Como segundo punto, Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Dios nos dio el poder para vencer. Para vencer. Todo lo que hizo Jesús en vida y aún crucificado, lo hizo por ejemplo. Todo, todo, su caminar, yo lo otra vez decía les comentaba a un grupo de personas ¿ustedes que creen que Jesús necesitaba a los discípulos para hacer su obra en la tierra? ¿ustedes han preguntado eso? que necesitaba a 12 personas imperfectas borrachas, que jugaban, mentirosas para hacer su obra en la tierra? no, él era más que suficiente para hacer la obra en la tierra pero ¿por qué lo hizo? por ejemplo, para darnos ejemplo a nosotros que nos necesitamos unos a otros, y después murió por nosotros, resucitó por nosotros, y cuando resucitó fue y los buscó, no es que ellos estaban ahí dispuestos, entonces siempre vemos al hombre con una muy poca disposición, ¿Sí? porque yo muchas veces he criticado a los apóstoles y he dicho, esos hombres que estuvieron con Jesús tres años y vieron las obras que nosotros todavía no hemos visto y lo negaron. Y, y esto y lo otro Y Dios siempre me decía Ellos no tenían el Espíritu Santo Entonces es fácil criticar Pero es difícil ponerse Era necesario que pasaran todas esas cosas Para darnos cuenta Que ni aun los apóstoles eran perfectos Que solamente la sobreabundancia del Espíritu Hizo que fueran hombres valerosos en Dios Y obviamente con su, con su ejemplo En Efesios Sigamos con Efesios. Hablo mucho del libro de Efesios, porque en el primero y el segundo capítulo habla mucho de la identidad. Habla mucho de lo que, de lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos creó, qué nos dio. Sobre el Efesios 1, 21, 23. Dice que nos dio todas las cosas, que se las dio a Jesús y nos las dio a nosotros. Dice que nos dio, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, sobre todo nombre que se nombra, y solo en este siglo, no solo en este siglo, sino también el venidero, y, se met, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y qué dice, y las dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea Jesús vino, venció la muerte, venció a las potestades, Porque cuando Él vino, murió, fue al infierno, encendió al infierno Cogió las llaves del Hades y de la muerte Y gracias a través de Él y toda su muerte y su sangre Nosotros hoy tenemos perdón, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que hizo Él lo podemos hacer nosotros todo lo que hizo y, se, y la sometió bajo sus pies y se la dio por cabeza a la iglesia. La palabra de Dios dice que iglesia somos cada uno de nosotros, que es el cual su cuerpo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena. Esto me encanta lo que dice la plenitud de aquel que todo lo llena, Dios lo llena todo. Entonces si su palabra dice que Dios hizo por y para nosotros, ¿por qué creemos la mentira? La mentira es lo contrario de la verdad. Así como Él dio luz a nuestro entendimiento, la mentira entenebrece nuestro entendimiento. Y no vemos la luz. Y dejamos que el enemigo nos ministre y nos diga que no podemos, que no tenemos. Y como decía el pastor, a mí me, me llamó mucho la atención cuando dijo el pastor, con, con el perdón, ¿no? con, que, que la otra vez compartía, con la esperanza, que bajan al corazón, la palabra de Dios dice que el corazón es, es engañoso, pero que hay que cuidarlo porque ahí demanda la vida, y que decía que si nuestro corazón no está alineado a, a, al corazón de Dios, aún nuestras oraciones no, no, no son escuchadas por Él, ¿por qué? Y yo le decía Señor, ¿por qué? Porque creemos en la mentira, creemos lo que no somos, creemos que todo le va mal al, al malo, le va bien al malo, perdón, nosotros no va, nos comparamos, nos comparamos con el que le va bien, si yo hago todo bien, ¿por qué me sale todo mal? Bueno, los cristianos somos un poco catastróficos ¿no? ¡Ay, Señor! Bueno, yo lo digo por mí, ¡Ay, Señor, por qué me pasa esto a mí, por qué esto, por qué lo otro! Y el Señor muchas veces nos dice que... Él no nos llamó para eso. Pero como el, el Dios nos conoce, sabes cómo somos, el enemigo también nos conoce. El enemigo sabe lo como somos y entra por donde más frágil somos, por nuestra mente y por nuestras emociones. Y como tenemos ese grado de entendimiento, Vemos cosas que no están ahí, no les ha pasado, siempre digo lo mismo, otra vez también le dije, dijo lo mismo, seguro, seguro que no me llamó por algo, es que seguro, es que seguro y nos inventamos películas que no existen y, y ponemos eh, situaciones que no están allí y nuestra mente no va jugando una mala pasada y, y a los cristianos más porque el enemigo quiere matar nuestra fe, matar nuestro amor por Dios, Matarlo, matarlo, matarlo. Entonces ministran nuestro pensamiento. Y no les pasa que, que después de una pelea con una, una persona, sea de la calle, sean amigos, sean cristianos, es como que quedan, como que no quedan bien. Como que, como que, ay, no puedo dormir. Y están días pensando, turbándose. cómo entra el enemigo, con una simple mal mirada, con una, con una simple palabra, quizás mal colocada, eh, eh, una, una, o problemas, o, o simplemente diferente, diferentes pensamientos, cómo entra Satanás a, a, a nuestras vidas, y nosotros creemos la mentira. Y nos debilitamos, nos debilitamos como cristianos, nos debilitamos y andamos tristes, andamos eh, eh, mal, cansados, eh, cargados, cargados y nos cargamos y nos cargamos, nos cargamos. La palabra de Dios dice que eh, eh, entreguemos nuestras cargas a Él, porque Él es el que sabe gestionar todas las cosas. Como decía Kike, Dios es bueno y Dios está en todo, hasta en los detalles. Entonces, este, tenemos que creerle a Dios. Lo que Dios dice. En el mentorado aprendemos a, a proclamar. No sé si les ha ayudado a lo que dice la palabra, Señor, pero tú dices que yo soy la, tu luz admirable. Señor, tú dices que en mi corazón no hay más tiniebla. Señor, tú dices que en mis pensamientos no hay más tiniebla. En mis pensamientos no hay más tiniebla. No voy a dejar que el enemigo juegue. Con, con, con mis emociones, con lo que siento porque si no creemos la mentira y le tenemos que creer más a Dios porque eso es fe porque en eso es lo que creemos tenemos que creer que Dios lo llena todo creerle de verdad como ya les dije, es todo bonito lo que dice la palabra de Dios es muy bonito lo que dice como me decía una persona, ay muy bonito lo que decís Pamela, pero ahora en la práctica ¿qué? Ahora en la práctica ¿qué? Entonces yo me acuerdo que le dije a esa persona, porque creo que fue el espíritu, le dije, tienes que creerle a Dios, tienes que creerle a Dios lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y si está dentro de su voluntad, se va a hacer. No es la voluntad de cada uno de nosotros, o manejar a Dios, como decía ayer el pastor, con, con una lista de la compra, siempre se me viene esto en la, la cabeza porque yo decía, yo hacía eso, <risa> empezaba el primer año y tenía mis metas, Señor yo quiero, yo necesito, yo esto, yo qué, yo no sé qué, no sé cuánto, y era una lista de la compra y Dios me golpeaba y me decía, bueno necesito tu carácter, necesito tus emociones, necesito tu crítica, necesito esto, necesito aquello porque quiero trabajar en ti, Es, es, es en eso quiere trabajar enseñar en realidad en nosotros en nosotros entonces hacemos como una lista y creemos que Dios es una varita y Dios no Dios es padre y las que se, casi todos somos padres aquí queremos lo mejor para nuestros hijos ¿verdad? no somos alcahuetes aunque somos más blanditos uno que otro pero queremos lo mejor así es Dios quiere lo mejor para nosotros y como Dios bueno quiere lo mejor para nosotros como tercer punto somos hogar del Espíritu Santo dice hogar casa somos iglesia en Efesios 2 en Efesios 2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 en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una vez más, tenemos que creer en la Dios. Si Dios lo dijo, se hace. Una persona me dice... Es que no las, me dice la otra vez, es que no nos las creemos, Pamela, y por eso no se desarrolla lo que hay en nosotros. Y yo le dije a esa persona, no es que creértela o no creértela, yo le creo la palabra. Le creo lo que dice Dios. Y si Dios lo dijo en el cielo, antes de que esto fuera mundo, antes que esto se creara, ya lo dispuso así... Mis acciones no tienen que ser consecuente con lo que creo. Sí, decimos Dios es amor y no, no soy consecuencia, consecuente con, con mis acciones. No somos consecuentes con, con lo que dice la palabra. Dice que ya no somos más extranjeros, ni, ni vecinos somos miembro de Dios, miembro, miembro de Dios dice que somos moradas del Espíritu Santo de la porción que Él nos dio aquí nos compara con Jesús y nos da todas las cosas que Él hizo para que nosotros que las desarrollemos y las hagamos en fe con ese amor y confianza que Dios nos dio nosotros tenemos que reproducir sus obras La palabra de Dios dice que aún cosas mayores haremos en su nombre Por muchos años yo, me, yo leía la palabra de Dios y, y oraba Y le decía Señor tu palabra dice que al que cree las obras del Padre son realizadas Y yo me preguntaba Señor por qué ¿Por qué no, no, no las desarrolla? ¿Por qué no donde estoy no se desarrollan las obras? Por, por, me preguntaba yo porque quería ver la gloria de Dios realmente. No, no solamente escrita en la Biblia, que es muy bonito, pero esas obras, esa gloria y esas sanidades fueron en ese tiempo. Yo no quería eh, ver algo que le había pasado a otro. Yo solamente le pedía al Señor solo que mis ojos vean, ni siquiera recibirlo. Siempre hablo donde voy, como, como Dios sanó mis pies, porque nunca me imaginé que primero me podía sanar a mí, siempre creía que otras personas podían sanar, y, y siempre digo como, como Dios, o sea, recibir un milagro, sentirlo, es como, wow, Señor, realmente tu palabra es real. Y tampoco es que venía con mucha fe para que fueran sanados mis pies, se los digo. O sea, no es que hoy voy a sanar las pies, tampoco que yo tenga una fe off, ¿no? Entonces, venía yo digo, bueno, señor, venía con expectativas de que algo iba a pasar quizás en los demás. Porque siempre creemos que las cosas las hacen las demás y no uno. ¿Por qué? Porque no entendemos el valor que tenemos para Dios. Y pum, Dios me sanó los pies y gritaba ese día. Yo siempre, bueno, usted estaba en... Y creo que fue algo maravilloso Y algo hermoso y, y, y, y siempre se lo digo a la gente Y no para gloriarme Sino para decir Tú también lo puedes hacer Sino para decir Ese sentimiento de que No sé si les pasa De lo que tú tienes De lo que a ti te ha pasado ¿Quieren que a los demás les pase? ¿Quieres compartirlo? Donde voy, bueno, a mis amigas Todos yo les digo Chicas, cuando ustedes oren No hagan esto Cuélguenlo porque también motiva mi fe o, o que lo que vayan a hacer oramos y, y lo ponemos en práctica porque, porque obvio lo que uno tiene quiere que todos los hermanos lo tengan que todos los hermanos lo hagan o sea entonces tenemos que creerle al Señor no la mentira si Él dispuso a nuestros pies que tenemos que pisar la cabeza del enemigo lo tenemos que hacer ¿Somos imperfectos? Un montón. Tenemos cosas que seguir mejorando. Yo le decía al pastor otra vez, pastores que me faltan. Me faltan cosas, le digo, pastor. No, uno tiene que reconocer lo que, lo que no tiene y lo, lo que le sobra y lo que estorba. Entonces, eh, eh, el pastor siempre te dice, vamos a orar. Vamos a orar. Y, y siempre le presento situaciones y, y él, él es muy sabio, y dice, vamos a orar. Y... Porque Él busca la voz de Dios. Y eso nos enseña a nosotros a que aplacar nuestra, las personas que somos más nerviosas, al menos yo, aplacar nuestra, nuestra, nuestro nervio, nuestro, nuestro ya, ya, lo quiero ya, ahora y preparado y listo. Es como amasando nuestro carácter, nuestra personalidad. Y, y, y vemos la gloria de Dios, vemos la gloria de Dios porque le creemos a la Palabra. Le creemos la, la palabra y no nos sintamos menos, tampoco sintámonos más, pero tenemos que creer la palabra. Yo le digo, yo le digo a la gente, a, a mis amigas, le digo, si es que la palabra dice que somos real sacerdocio, yo soy una reina. Ay, ¿qué dice Yo soy esto. Es bonito sentirse amado por Dios. O sea, yo le digo a mis hijos, ustedes son unos príncipes, eso se lo digo yo porque todavía no escuchan la voz, son pequeñitos. Entonces, si Dios dice que tú eres una reina Que tú eres un rey Que, que, que tú estás sentado juntamente que, que Jesús te está esperando en el cielo Para su eternidad Que tú eres luz, que tú eres sal Que tú eh, eh, Que cuando tú abras la boca Y no sabes que sepas que decir El Espíritu Santo la llenará Que no eres tú quien habla a las personas Sino el Espíritu Santo Y le crees a Dios Y le crees a Dios le creemos a Dios, Él lo va a llenar todo. Él va a hacer que las cosas funcionen. Porque si en otro tiempo las palabras, los enojos, los gritos, los reproches no funcionaron, tenemos que cambiar de táctica. Como dice el pastor, hay que orar. Pero hay que orar no con una lista de la compra. Hay que orar, sabiendo de que es una oración de fe y que pasa algo, porque si yo oro oro, porque yo le decía pastor, porque usted, yo le decía al pastor, cuando voy a esta grabación se va a reír, yo le decía pastor, mire, usted dice que a veces no tenemos que gritar, no orar, pero a mí me da a veces la gana de volverme loca. Y, y, y, no, Pamela, yo hablo. Claro, porque él te dice, bueno no, sé. Entonces, que seamos más tranquilos. Y yo le dije, bueno, pastor, yo cuestionándolo al pastor, este, decía, bueno, pastor, a ver, explíqueme la, por qué dice eso. Porque a mí me parece, a mí, quiero venir aquí y volverme loca y orar como uno ora. Y entonces, no, me dice, que tu oración sea efectiva. A eso voy. Que tu oración tenga que veas que hay un cambio. No, le voy a, ya me estaba sentado atacada. ¿Ves cómo entra Satanás? ¿Vieron cómo entra Satanás a las vidas y nos miente y creemos lo que nosotros queremos creer y ni siquiera vamos y preguntamos. Ah, pastor, yo creí, ya creía, ¿eh? le digo. En, en, en, en, en. en en cada caso en donde hay malos entendidos, Satanás aprovecha esa situación y desdobla y desdobla. Entonces por eso siempre hay que aclarar las situaciones y que ahí esté la luz. Entonces, yo le decía, ah, vale, yo creía que usted no quería que yo gritara. No, no, se ríe cuando <risa> se ríe porque ¿qué va a hacer el pobre? No le queda otra. <risa> Entonces este, no dejemos que el, que el enemigo eh, oscurezca nuestro entendimiento, porque el enemigo lo que quiere es apagarnos, es apagarnos por completo. Él es homicida, apaga nuestros sueños, nuestros inicios. Empiezan con fuerza y después, porque claro, cuando te levantas el enemigo viene ra ra ra ra ra y empezamos a creerle al, al enemigo. Empezamos a creer en el, el enemigo y nos cansamos porque esas cargas las llevamos nosotros porque creemos que somos, ¿quién veía a Popeye? <ríe> Popeye, creemos que somos Popeye y podemos, no las podemos llevar, porque si pudiéramos llevar las cargas seríamos como Dios y no somos como Dios. Y podríamos solucionar los problemas de todo el mundo, no podemos solucionar lo nuestro, queremos solucionar <ríe> los problemas de todo el mundo. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Entonces, hay que creerle a Dios, creerle que lo llena todo y que somos es, eh, casa de Dios. Y que el Espíritu Santo fluye, lo hemos visto cómo fluye aquí, cuando oran, cuando se sanan los hermanos, cuando eh, los hermanos entran en guerra, como, como qué bonito, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que Dios les hable a los hermanos y que... Y que no sé, es, es algo, no sé, de felicidad, de felicidad, entonces que podamos alcanzar esa felicidad, ese gozo que Dios quiere, porque problemas van a haber, siempre, como ya dije, si los gritos, los reproches, no funcionaron, no solucionan nada, la oración sí, vamos a orar, Vamos a orar. Ahí donde estemos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que, que le creemos. Que aumente nuestra fe. Y que, y que juntos somos más fuertes también. No, no somos seres independientes. Ya les dije: eh, Jesús podría haberse hecho su obra en la tierra solo, más le plació coger a 12 personas imperfectas y, y que yo creo que tenían sus peleas, ¿no? Por ahí, diferentes caracteres y Jesús ahí, no lo cuenta la Biblia, pero yo que sé, 12 hombres, diferentes caracteres, uno eran estudiados, los otros eran pescadores, yo creo que habían riñas entre ellos, la Biblia no lo dice, pero, pero, pero, yo creo, yo creo que Dios era, Jesús, Jesús era... Como ejemplo para decir, si yo pude soportarlo, si yo pude este, darle una oportunidad a cada, a cada uno de, de los hermanos, ustedes también son como, como ellos. Entonces, vamos a orar y, y, y, y vamos a creerle a Dios.